Las caras de Lucía Pedraza cuando le preguntaron a Nacho Viale sobre su supuesto hacer con el pocho la Luego de pasar el verano separados, Nacho Viale y Lucía Pedraza volvieron a elegirse como pareja. Confirmada la reconciliación, Lío Pecoraro contó en todas las tardes, El programa de El 9, que la modelo había tenido un hacer con Ezequiel Pocho Lavezzi, quien a mediados de 2018 se separó de Janina Screpante. Recién llegados de Nueva York, la cronista Maite Peñoñori abordó a Nacho y Lucía en el aeropuerto para saber más de su reconciliación y de la versión de infidelidad de Pedraza con el futbolista, Y las caras de la modelo cuando la notera de Los Ángeles de la Mañana le hacía incómodas preguntas, había le fueron un plus aparte. ¿Pudiste escuchar todo lo que se estuvo diciendo? Lio Pecoraro dijo que Lucía había estado con el pocho la vez y que vos la seguiste. Dijeron que le habías puesto una aplicación de GPS para seguirla, le consultó Maite a Nacho, mientras Lucía la miraba a menos de un metro y fruncía la boca. Ante la incómoda consulta. Que yo la seguí? Le contestó el productor, con una risa huidiza. Y agregó, un satélite, le puse, et me causa gracia. Por su parte, Pedraza negó haber tenido un encuentro íntimo con el ex-descrepante. Con el pocho, no pasó nada. Los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno.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 Por su parte, Pedraza negó haber tenido un encuentro íntimo con el ex discrepante Con el pocho, no pasó nada. Los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno.